Seguro que, como yo, habéis estado dándole al coco 1500 vueltas sobre cuál es la panacea, cuál es la clave del éxito, cómo puedes hacer una publicación perfecta. Y yo he estado, la verdad es que investigando, mirando muchos posts, analizando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en cada una de las redes sociales y he llegado a extraer 7 conclusiones que nos van a servir para realizar la publicación perfecta. Así que, tomad nota. Comenzamos. 1. La longitud del post. Para esto me voy a apoyar en un contenido que la verdad es que es brutal de Sprout Social. En él analizan cuál es la longitud máxima, cuál es la longitud recomendada y cuál es la longitud que más funciona según la red social que estemos utilizando. Para Facebook recomiendan que cada publicación tenga entre 40 y 80 caracteres. ¿Por qué? Porque hay estudios que respaldan que las publicaciones con menos de 80 caracteres tienen hasta un 88% más de interacciones, así que como veis merece la pena ajustarse a ese límite de contenido. En Twitter por el contrario, recomiendan que cada publicación tenga entre 71 y 100 caracteres y un promedio de unos 3-4 hashtags por tweet. En Instagram, de 138 a 150 caracteres, y aquí el número de hashtags se incrementa notablemente. Lo ideal es que tengan entre 5 y 10 hashtags, siempre relacionados con la publicación, porque así cuando le den al hashtag y puedan ver las tendencias, aparecerán relacionadas con la temática que están buscando, entonces el engagement será muchísimo mayor. Y en LinkedIn, en esta red social, aunque puedes escribir mucho más, lo que se recomienda es que cada post tenga entre 50 y 100 caracteres. Así conseguirás que las personas que vean tu publicación queden más enganchadas. Pero no es solo centrarse en la longitud y en los caracteres que tiene que tener cada post. Yo he estado investigando, como os decía antes, y he descubierto que hay muchísimas más cosas que tener en cuenta. Y vamos a continuar con la clave del artículo que os estoy recomendando de Sprout Social. ¿Por qué? Porque tiene incluido un contador de caracteres. ¿Cuál es la ventaja? Pues que puedes cambiar y elegir entre Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, cualquiera de ellos. Tú escribes el texto que quieres publicar y te sale directamente el número de caracteres que tienes. Y otro tip extra que os doy es que busquéis cuántos caracteres caben antes de los tres puntitos y el botón de ver más que sale, por ejemplo, en Facebook o en LinkedIn. Porque si conseguís hacer que este texto que sale lo primero de todo sea clickbait, las publicaciones tendrán muchísima más interacción. ¿Vale? Tened esto en cuenta y a darle caña. Truco número dos para que tu publicación en redes sociales sea perfecta. Muchas veces eh, lo pasamos por alto, pero en realidad captar la atención, tener la capacidad de atraer al usuario que está viendo tu publicación, es un arte. Es un arte en el que tenemos que trabajar muy fuerte. Entonces, intenta que tus publicaciones sean clickbait. Pero clickbait del bueno, ¿eh? No del tramposo. No nos gusta vender humo. Aquí que nadie venda humo y que yo no me entere. ¿eh? Yo eso no es lo que he recomendado. Yo he recomendado que llames la atención, que pongas números, que pongas frases que sean impactantes, como por ejemplo, ¡Brutal! Hoy vas a aprender muchísimo sobre redes sociales, cómo hacer la publicación perfecta en Linkedin, ese tipo de cosas, eso que te engancha que dices, quiero saber más, vamos, como se dice de toda la vida, ponerla miel en los labios, pero de verdad, ¿eh? sin vender humo. Truco número 3, invita a la interacción, es decir, Di a la persona que está viendo tu post qué es lo que tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, es clave invitar a que pongan comentarios, a que recomienden o a que etiqueten. ¿Cuántas veces habéis visto en Facebook? Etiqueta a tu amigo al que siempre le pasa esto y hay una foto que es súper clickbait o un meme. Ese tipo de cosas, eh, invitar al usuario a que haga una acción y a darle todo hecho es lo que facilita que las publicaciones tengan tanta interacción, así que hay que darle mucho al coco para ser original y no resultar muy cansado ni que es algo que ya se ve mucho, ¿vale? Hay que ser original y romper con las barreras de las publicaciones. 4. Piensa bien qué objetivos tienes para cada publicación. Puede ser que tu objetivo al publicar en redes sociales sea que las personas que ven tu publicación vayan a tu web, o bien compren un producto o simplemente que se suscriban a tu canal o que te sigan. Depende. Como opciones hay miles, tienes que orientar tu publicación a que se cumpla tu objetivo. Por eso, si lo que te interesa es que entren en tu página web para que visiten un contenido. Yo, por ejemplo, con este vídeo, quiero que entréis a la página web de Oniad.com, al blog y veáis el contenido completo. Pues perfecto, lo que tengo que hacer es poner un mini texto que sea haz clic en el enlace y visita nuestro post donde explicamos los 7 puntos a seguir para ver la publicación perfecta. Ese sería un ejemplo, pero vamos, que opciones hay miles. Por eso, rebobinemos. Céntrate, cuál es tu objetivo, qué quieres conseguir y dale caña a eso. Tienes que tener en cuenta que muchas veces las redes sociales no premian, los algoritmos no premian que saques a los usuarios fuera de la red social. Tiene lógica. Si estás en LinkedIn y haces un post en el que sacas a los usuarios de LinkedIn y los metes en una web externa, puede ser que el algoritmo premie menos tu publicación y no la muestre tanto. Entonces tienes que decidir. Hay un coste de oportunidad. O se quedan y tienen más interacción o salen de la página pero se muestra menos. Es algo con lo que tienes que lidiar, pero por eso es clave que tengas muy claros cuáles son tus objetivos en las publicaciones. 5. Al contrario que en el punto anterior que decíamos que a las redes sociales no les gusta que los usuarios salgan de su plataforma, si tú generas contenido propio y lo mueves ahí, es mucho más probable que los algoritmos muestren tus posts. ¿Qué quiero decir con esto? que si tú incluyes en tu publicación una foto o un vídeo y lo subes directamente, en vez de poner el enlace, por ejemplo, a YouTube, eso va a ser mucho más beneficioso para tus publicaciones. Y recuerda, si son imágenes, que sean clickbait, que sean miniaturas que llamen la atención. Recuérdalo, que no se os olvide que luego esto pasa y ya no tienen tanta interacción como antes y eso no nos gusta. Clickbait a tope en todas las acciones. Un máximo de dos publicaciones, dos o tres, por red social. ¿Por qué? Porque hemos estado investigando muy, muy, muy fuerte y hemos descubierto lo siguiente. Atentos. Redoble de tambores. Quiero redoble de tambores, ese que a mí me gusta. Post mata a post. ¿Qué quiere decir esto? Que si publicas varias veces, el algoritmo es probable que deje de mostrar la primera publicación que has hecho en el día para mostrar las siguientes. Entonces ya no van a tener la posibilidad de alcanzar a tantas personas, porque si publicas muchas veces, pues obviamente tiene que repartir a cuántas personas se lo va a mostrar. Así que céntrate, haz contenido de calidad y publica como máximo dos o tres veces al día. Y el séptimo y último tip es centrar las publicaciones y orientarlas a días concretos y que sean tendencia. Por ejemplo, el día mundial de los animales, el día mundial de los community manager, de los marketeros, de la comunicación, del perro, de lo que sea. Sea cual sea tu público objetivo, identifica cuáles son las cosas que les importan y cuándo es el día especial que está destinado a celebrarlo. Nosotros elaboramos y desarrollamos mucho esta técnica a la que hemos llamado dayketing. Day y marketing. Lo hemos juntado. ¡Uuuh! ¿En qué consiste? En que si, por ejemplo, tu público objetivo son dueños de perros porque vendes pienso, pues el Día Mundial de la Mascota o el Día Mundial del Perro tú lanzas un post y pones en el hashtag Día Mundial del Perro. Así llegarás al público objetivo que está publicando con ese mismo hashtag y serás tendencia, aprovecharás esta tendencia, valga la redundancia, pero te moverás sobre todo entre personas que están realmente interesadas en lo que tú vas a comunicar porque son tu público objetivo. Así que sácale partido al Laketing y por mi parte eso es todo. Estos han sido los 7 tips para hacer la publicación perfecta en función de la red social, espero que los aproveches y cualquier cosa pon un comentario, no te olvides de suscribirte a Unidad TV y cualquier cosa aquí estamos.